Mis fotos han perdido todo su color Ahora son fotos en blanco y negro Parece que el tiempo no ha pasado Pero pasó y ahora lo veo todo muy alejado Me estoy cayendo metro a metro Estoy perdiendo todo lo que conseguí Tú me dejas, ya no habrá alegrías Aunque estés lejos, solo pienso en ti Pero no pasa nada, nada, cariño Ya no lloro igual que antes Ya dejé de ser un niño Ahora sueño y más que antes he dejado de buscarte porque estás estás muy dentro de mi pensamiento no necesito encontrarte, te encontré y aquí te tengo atrapada muy dentro podrás ser libre donde estés pero yo te tengo en mis dominios En ellos estás a mi merced Te tengo en espacio muy limpio Pero no pasa nada, cariño Yo no lloro igual que antes Ya dejé de ser un niño Ahora te sueño y más que antes, pero no pasa nada, cariño, ya no lloro igual que antes. Yo dejé de ser un niño, aunque te sueño más que antes.